este vídeo vamos a ver cómo instalar telegram en windows 11 o 10 es el mismo procedimiento y ahora es mucho más fácil puesto que ya está en la tienda microsoft store vamos a logo de windows vamos a escribir aquí store para que aparezca con las primeras letras ya nos vale porque aparece como mejor coincidencia ya en el buscador de la tienda arriba en el recuadro vamos a escribir ya telegram Y pulsamos intro. Este primer resultado es telegram de stock. Le damos a instalar. Tarda unos 5 segundos. Así que esperamos. Le damos a iniciar. Debería de aparecer, sí, continuar en español. Empezar a chatear. Escribimos aquí nuestro número de teléfono. Fijaros que el país esté correctamente escrito. Le damos al siguiente. Ahora vamos al móvil. O, de, o al dispositivo con el cual nos hayamos registrado antes. En mi caso, en mi smartphone. Abrimos la aplicación. Y vamos al chat con Telegram. Ahí habremos recibido un código. Aquí lo tenemos, 60129. Volvemos al PC y lo escribimos. 60129. 29 y listo, inmediatamente se nos abrirá ya Telegram, espero que os haya gustado, así que nada, me despido, un saludo enorme.